Bienvenida o bienvenido a esta visualización para pedirle al campo cuántico de las posibilidades. Te invito también a que te suscribas a este canal y comentes lo que has manifestado a lo largo de esta visualización a lo largo de los días. Nos han hecho creer que podemos solamente crear lo que podemos percibir con nuestros sentidos, la vista, el tacto, el gusto, etc. Pero pedirle al campo cuántico de las posibilidades va mucho más allá de eso, porque no se puede percibir con los cinco sentidos. Es más, los cinco sentidos son muy engañosos y muchas veces especuladores, a la vez también limitados. Muchas veces se creía que como se veía horizonte, la Tierra era plana y estábamos equivocados. Para pedirle al campo cuántico de las posibilidades, debes empezar a creer para ver. Para pedirle al campo cuántico de las posibilidades, Tienes que experimentar los sentimientos antes de que esto suceda. En otras palabras, vivir en el futuro. Te voy a pedir que si quieres puedes buscar un saumerio, buscar algo que te relaje. Puedes tomar una postura cómoda, acostada o si no, puedes ser sentada. Lo importante es que tengas la espalda recta. Puedes apoyarla contra una pared o contra la espalda de la silla. Pero ponte lo más a gusto posible. Y bueno, vamos a empezar... Cerrando los ojos y vamos a iniciar con unas inhalaciones. Vas a inhalar por nariz y soltar el aire por la boca. Tienes que llevar tu atención ahí. Vamos a inhalar en tres tiempos y exhalar en tres tiempos también. Toma una inhalación profunda por uno, dos, tres y exhala por uno, dos, tres una nueva vez. Uno 2, 3, exhalas por 1, 2, 3, una última vez 1, 2, 3 y exhalas por 1, 2, 3, ahora te voy a pedir que comencemos a relajar músculo por músculo, primero vamos a comenzar por la frente y el entrecejo, luego continúas bajando hacia tus mejillas, Deja reposar la lengua y deja caer la quijada. Luego puedes seguir por el cuello, relaja el cuello, libéralo de las tensiones. Relaja tus hombros, tus brazos y tus manos. Centra tu atención en el pecho y también relájalo. Préstale atención a los latidos de tu corazón. Siente como late, siente como te da vida y no le tienes que pedir nada. Sienta tu atención en tu corazón por un rato. Siente cada latido. Presta la atención. Vamos a crear coherencia cardíaca. Continúa relajando tu cuerpo. Vamos a centrarnos en nuestro abdomen. También relájalo. La pelvis. Los glúteos. Vamos a ir relajando las piernas y luego los pies una vez que te encuentres totalmente relajada vamos a ir quitando la atención del mundo físico empieza a quitar la atención de tu cuerpo de tus hábitos de tu físico Quítale la atención a la cama, al sillón, a la silla donde estás. Para entrar en el campo cuántico de las posibilidades debemos convertirnos en la nada. No prestes atención al tiempo, ni a lo que pasó ayer, ni a lo que va a pasar mañana. Quítale la atención al tiempo. Amplía tu atención y ponla en la nada. Esto es empezar a sentir sin pensar. Puedes imaginarte que estás en el espacio donde no hay nada. No hay sonido. Donde no hay tiempo. Imagínate ahí y saca tu atención cada vez más de este mundo físico. Préstale atención solamente a la nada, al vacío, en donde estás ahora, ese eterno vacío, en el campo cuántico de las posibilidades, donde de ahí se puede atraer las experiencias. Muchas personas creen que para conseguir una casa, un auto, algo en el mundo material, lleva mucho esfuerzo. Pero no es así. Solamente lleva práctica y práctica en esta meditación. Es empezar a hacer nada. Porque el campo cuántico de las posibilidades es de donde se atrae. Donde se atraen experiencias y posibilidades. Concentra tu atención en ese espacio. Oscuro, negro. Y ahora... Comienza a sentir que te fundes en él y conviértete tú también en el espacio, en la nada. Vas a experimentar esos sentimientos siendo nada para que suceda. Imagina cómo se sentiría tener esa pareja, esa casa, ese auto, esa abundancia, cómo se siente una persona abundante, en paz, se siente contenida, se siente sin preocupaciones, se siente totalmente feliz con la vida. Ese sentimiento es el que tienes que evocar mientras eres el campo cuántico. De hacer es la nada. Experimenta sentirte de esta manera. te voy a dejar un rato sola para que experimentes todo lo que deseas todas las experiencias y sentimientos. Una vez que hayas experimentado lo que deseas, las sensaciones, los sentimientos, de adelantarte a ese futuro para que esto suceda, puedes ir recobrando la conciencia. Puedes empezar a respirar a tu ritmo, empezar a tomar conciencia en el espacio en el que estás, empezar a tomar conciencia de tu cuerpo. Una vez que te sientas con ganas de despertar, puedes abrir los ojos. Y recuerda que puedes suscribirte a este canal y contar tu experiencia de lo que has atraído.